Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas, de David Hofmeister. La lección para el día de hoy es la número 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de estas cosas. Mas para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Hoy nos alegraremos de que no puedes probarlo, pues si pudieses, buscarías la salvación eternamente donde no está, y jamás la hallarías. La idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí, donde te espera, y allí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda, el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel, moneda y montones de discos de metal? ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte. ¿Crees realmente que estás solo, a no ser que otro cuerpo esté contigo? La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que debes obedecer las leyes de la medicina, de la economía, y de la salud protege el cuerpo y te salvarás eso no son leyes sino locura el cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma el cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma el sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre no quiere entender que es su propia enemiga que se ataca a sí misma y que quiere morir. De esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe, únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. Dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que así sea. No es esta una verdad que queramos seguir ocultando. En lugar de ello, nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de él. Comenzaremos hoy las sesiones de práctica más largas con un breve repaso de las diferentes clases de leyes que hemos creído necesario acatar. Estas incluyen, por ejemplo, las leyes de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que ésta se lleva a cabo crees también en las leyes de la amistad de las buenas relaciones y de la reciprocidad puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de dios y lo que es tuyo muchas religiones se han basado en eso dichas religiones no salvan sino que condenan en nombre del cielo en cualquier caso sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios... Las pérdidas no existen, no se hacen ni se reciben pagos, no se pueden hacer intercambios, no hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Escucha a aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las leyes que tú pensabas regían el mundo, que creías ver sigue prestando atención. Él te dirá más. Te hablará del amor que tu Padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único Hijo, creado como su canal de creación, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Abramos hoy los canales de Dios y permitamos que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta él de esta manera es como la creación se expande infinitamente su voz nos hablará de esto así como de los gozos del cielo que sus leyes mantienen por siempre ilimitados repetiremos la idea de hoy hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de dios después nos diremos a nosotros mismos, a modo de dedicatoria, con la cual concluye la sesión de práctica, lo siguiente, No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Repetiremos hoy esta dedicatoria tan a menudo como sea posible, por lo menos cuatro o cinco veces por hora, así como en respuesta a cualquier tentación de sentirnos sujetos a otras leyes a lo largo del día. Es nuestra declaración, de que estamos a salvo de todo peligro y de toda tiranía. Es nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo se ha salvado. Y nos dice David, No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La sección 4 del capítulo 10, El fin de la enfermedad, en el texto, y nuestra lección de hoy, se enfocan en las leyes de Dios. Comparan las leyes de Dios con la magia del mundo, con la creencia en leyes externas. Se nos asegura que nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra propia identidad forman parte de las leyes de Dios. Y que cuando la mente se entrega a las creencias del ego, creencias en otras leyes, creencias de que hay algo más que el amor que Dios creó, entonces la mente se siente culpable y duerme. Hoy se nos asegura que no hay leyes, sino las leyes de Dios. En el texto, Jesús nos recuerda, las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, más las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. También dice Jesús, las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien, y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley, y es por lo tanto caótico. Y luego, en la lección de hoy, Jesús se vuelve muy específico acerca de esta anarquía del ego, leyes que no son leyes en absoluto, señala la falta de sentido de estas leyes falsas y nos explica que no está sujeto por ellas. ¿Cómo se mantienen estas leyes ilusorias? Buscando la salvación fuera de la mente, buscando la salvación en la forma. Jesús nos dice, mientras la busques en cosas que no tienen significado, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Lo que me parece más útil acerca de esta lección del libro de ejercicios es que es muy concreta. La aplicación específica de la idea para hoy, que es no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Jesús se burla de estas leyes ilusorias, de estas leyes falsas, de estas leyes de fantasía. Él dice, ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tira de papel moneda y montones de discos de metal? Se burla del sistema del dinero, de la necesidad de la economía para la supervivencia. Y después pasa a la medicina diciendo, ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomas o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte? Luego habla acerca de las leyes de las relaciones, del compañerismo. Dice, ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas leyes sin sentido que hizo el ego? La demencia es la que piensa estas cosas.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 La percepción distorsionada es el problema. El cuerpo y el mundo de las imágenes no son el problema. La percepción fragmentada y distorsionada es el problema. El problema está en una mente que cree que puede atacarse a sí misma y atacar a Dios. Y la solución, la corrección, la expiación, se expresa de esta manera. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Como dice Jesús, esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Hoy nos regocijamos que estas leyes no puedan ser verdad. Nos damos cuenta de que es la verdad la que nos mantiene libres para siempre. Bueno, es la magia la que aprisiona. Las leyes de Dios liberan, liberan para siempre. La luz ha venido, porque no hay otras leyes que la suya. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Amén.